Claudio, Jimena, eh, Claudio mencionaba un punto importante que es una amenaza en esto, un riesgo y es que un hipotético cambio de régimen eh, no conecte con las demandas de la ciudadanía o queden demasiado atrás eh, demandas que no están precisamente formateadas en clave semipresidencialista eh, y, y que por lo tanto eh, ese, esa, ese, ese hipotético cambio de régimen quede un poco desvirtuado o pase mal. ¿Cómo ves el problema, Jimena? A ver, yo creo que, que sin lugar a dudas estamos en un momento histórico en, en la historia de la humanidad y también de nuestro país. Lo que está pasando hoy día en Chile no pasa solo en Chile y quizás eh, eso hay que recordarlo porque creo que la, la situación social y económica de nuestro país es mucho más grave que que la que se vivió eh, en, los tre en el año 30 o en los 80, en los inicios de los 80, eh, y, y es más grave porque no es solo en nuestro país, es en el mundo. ¿ya? Dicho aquello, y respecto de este punto en particular, nosotros estamos ya eh, en el proceso constituyente, y ese proceso constituyente supone eh, un tremendo esfuerzo de todas y de todos para entender lo que significa. Y ahí vamos a tener que discutir varias cosas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la legitimidad de la, de, de la institucionalidad. Eh, creo que es un tema súper relevante. El segundo tiene que ver con los regímenes políticos eh, y cuál es el que queremos tener nosotros. El tercero eh, tiene que ver con los derechos sociales. Eh, y el cuarto, con los derechos civiles y, y políticos. Y en el tema de la, de la institucionalidad... Eh, perdón, en el tema de los regímenes políticos, eh, sin lugar a duda nosotros tenemos un sistema que es hiperpresidencialista, hiperpresidencialista, y que nadie puede negar que está agotado, eh, sobre todo eh, nadie podría negar que con Sebastián Piñera entró en una fase crítica, eh, de verdad crítica, por, por el rol que la ha jugado, y eh, que es necesario, eh, en la línea de lo que decía Claudio, reequilibrar los poderes, porque no, no están equilibrados. Eh, y tiene que haber un mayor equilibrio para que eh, lo que se hace en el país tenga mejores resultados. ¿Es el semipresidencialismo el, el mecanismo? Nosotros lo, lo definimos como mecanismo en el año 2007, o sea, han pasado su resto de años, no pocos, 13, 14 años. Y, y, y la verdad es que eh, parece súper atractivo eh, como modelo, pero creo que tenemos que, tener, eh, tenemos que ser súper críticos cuando lo revisamos y, y ser cuidadosos, porque y no es que esté diciendo que no tiene que ser ese el, el modelo, puede ser. Pero tenemos que ser críticos porque eh, si lo lleváramos a, a, a, a la situación electoral del día de hoy tendríamos un presidente de derecha eh, y un eh, primer ministro eh, de centro-izquierda. Y la pregunta es quién manda. ¿Quién manda en ese escenario? yo creo que es algo que uno tiene que reflexionar eh, cuando toma estas decisiones y ahí me voy a, a un tema que ha planteado Claudio que yo suscribo y además en el, en, el, en el quinto congreso me tocó además estar a cargo de esa comisión que es el tema del de poder en las regiones la descentralización, la desconcentración porque podemos tener un régimen semipresidencial eh, con esta pugna de, de quién es el que manda eh, y si no resolvemos qué pasa en el territorio eh, vamos a seguir postergando un tema que no es menor y es el tema de la inequidad territorial que afecta que afecta de manera brutal eh, a los niños, eh, niñas y adolescentes y a las mujeres entonces eh, creo que ese tema eh, tiene que estar encima de la mesa y creo que no podemos seguir resolviendo nuestras cosas o nuestras, eh, nuestros modelos desde una mirada eh, que es tradicional tenemos que poner encima de la mesa cuál es el objetivo de desarrollo de país que queremos y a partir de eso buscar la mejor herramienta porque si lo hacemos al revés nos vamos a equivocar eh, y yo creo que ese es el, el, el desafío más grande que tenemos cómo hacer que el modelo eh, de régimen político sirva para el desarrollo de todas y de todos y ahí las regiones, el territorio y perdonen, soy mujer de región así que me, me sale por todos los poros eh, el modelo de desarrollo tiene que ser capaz de, de, perdón, el modelo del régimen político tiene que ser capaz de reconocer eh, aquello y no es una tarea fácil créeme que no es fácil porque se tiende a mirar esto eh, y perdonen si ofendo a alguien más de la, de la academia y no desde la práctica y creo que el terreno pucha que ayuda para pa ver esto y cuando uno ha sido... Eh, y Claudio compartirá conmigo cuando uno ha sido intendente eh, y te toca ver y administrar el territorio y se te pone encima el, el ministro o la ministra y te, te, te, y en Santiago Claudio es por Dios que se sufre eso más que en regiones, eh, es muy complejo o cuando dejas al desamparo a las regiones eh, y cuando hablo de regiones no hablo de la región metropolitana que es región también por cierto sino que de las regiones que no están en la capital política del país